gente, estamos en el y en el vídeo de hoy estamos en el WP el bueno, vamos a jugar en este video vamos a intentar hacer los máximos protis posibles correcto esto. próximo protis 20 protis puede ser pero en el próximo reto tendremos que ganar una corona nos haremos pero en este reto de este video es... Tienes que hacer todo lo posible. Vale, vamos a ver? Nuestro este mapa es a Parece esa niña no no no no me no Ah, me, me caí. no no Esto os lo dije. Tenía, pero al menos hice algunos plottings. se a jugar. Me pregunto qué pasará hoy. Porque hoy no voy a hacer un poco. Hoy no voy a editar demasiado porque hoy me voy a hacer vídeo por la tarde. Pero bueno, un este: el que más. el segundo o tercero que, que más odio empecé. vamos a ver ay a ver si no me va no qué pasó no me digas que ya se me van en a por 5.99 alguien se la compra no, mentira vamos a ver vamos vamos se vamos Venga, para la invención de los rositos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ver. Llegará el día de que Ross clasificarás de nuevo en un vídeo. No sabemos, pues suscribiros, darle like. Campanita. Uf. Bueno, haré este protip. No, no, no, no, no, no. No tocó. No clasifico. Es que me lo merezco. Y yo no un Con solo quince coronas. Sí. Pero bueno, chicos, pues vamos a mirar. Esto es un son... producto A ver... Se me había bugueado. No te ve. Recordad, esto me pasa porque soy destino? Steam. Vamos a ver... Uy, vamos... Uno, uh -oh. terminado por fin llegamos a la segunda ronda esto es increíble increíble nadie me el juro aunque si los rositos que vosotros me estáis apoyando gracias por apoyarme chicos que si me apoyáis pues volveremos a llegar al nombre de color rojo y hasta a la comunidad y hasta la placa de metal. Vosotros podéis rositos. Creen vosotros. ¡Ah, ¡Oh, me caí! Vamos bien. Casi me da... Bueno, proti, No, proti de oro. Esto vale millones. Mayonesa. Justo. Vamos a ver si me da tiene este pro tip, eh. Llevo meses entrenando. Incluso, ¡ah, niño! Sea, no sé años fake. Ah, like. ¡Viva! Vamos a hacer, creo que la última haremos. ¿eh? No sé, no estoy seguro. Creo que va a ser la última. Porque dentro de poco vendrá uno. Sí, sí, sí, sí. Y esto me va a gustar. Por eso este vídeo no está tan editado. Solo la intro. Pero... Um, estará editado un vídeo que haré después. Para un agradecimiento genial. Por apoyarme. Sí, sí, sí. Ay, que me caigo. Sí, sí, sí. Ah, por apoyarme haremos un agradecimiento genial. Es un vídeo muy especial diciéndolos todos los y trucos para ganar en Stumble Guys ¿verdad? no pues sí ahora vas a estar orgulloso porque vas a poder aprender los trucos y pro tips en el próximo video. porque en el próximo video lo que haré es para ayudarnos tanto a este vídeo y creo que será hoy o mañana. ¡Aplausos, no no. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. De Recuerda suscribir darle like y, y mirar después porque recordar eso.